Hola, hola. Te doy la más cordial bienvenida a este nuestro programa del día de hoy donde estamos festejando el Día del Psiquiatra y vamos a tener un súper invitado que nos va a explicar todo lo que tú siempre has querido saber sobre los psiquiatras, pero has tenido que preguntar. Eh, nuestro queridísimo el doctor Rodrigo Corona va a estar acompañándonos para tener esta charla amena, interesante y comprender mejor cómo, qué es lo que hace un psiquiatra, eh, cómo es que nos puede aportar a nosotros, qué es lo que eh, lo que queremos saber y les, quienes están invitando, conectando ahorita en vivo, todas las preguntas que tengan sobre un psiquiatra, este es el momento de hacerlo porque les va a encantar. Además, Rodrigo es eh, Además de ser un entrañable amigo mío que lo conozco desde hace muchos años y es una gran persona que tiene un gran corazón, una gran capacidad de servicio a las demás personas. Y va a estar uniéndose con nosotros en un momento. Mientras les voy a platicar un poco de nuestro invitado, el doctor Rodrigo Corona. Es médico cirujano por la UNAM, es especialista en psiquiatría es eh, colabora en la clínica de trastorno bipolar. Vamos a estar hablando del trastorno bipolar. Ayer fue el día del trastorno bipolar para comprender cómo funciona este ese trastorno que es muy importante entenderlo. Hay muchos prejuicios y malentendidos al respecto. Y eh, tiene la formación en psicoterapia psicoanalítica individual y de grupos por la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica, y vamos a ver, vamos a hablar sobre la diferencia entre una sesión psiquiátrica y una sesión psicoterapéutica. Y es fantástico porque aquí el, eh, el doctor Rodrigo tiene tanto la formación de psiquiatra como la formación de psicoterapeuta. Y está adscrito al centro de ayuda al alcohólico y sus familiares, miembro del círculo de estudios en depresión y cognición. Vamos a estar hablando de la depresión y vocero científico para laboratorios Lundbeck, Pfizer Sanofi y tiene una consulta privada desde el 2004 al día de hoy, al presente. Vamos a estar hablando de todas estas cosas y las preguntas que quieras hacerle a él, escríbalas aquí en los comentarios, si estás en vivo se las vamos a hacer aquí en vivo, si no estás en vivo se las haremos llegar y procuraremos contestártela. Ya tenemos algunas personas conectadas. Mac19B, saludos, hola, hola Ricardo nos pone, saludos, saludos por allí. Y eh, nada más damos unos momentitos a esperar a que nuestro invitado eh, se conecte para poder dar inicio al día de hoy, que hoy es el día de la, del psiquiatra, el día mundial de la psiquiatría y que eh, queremos festejar a los psiquiatras muchas felicidades a todos los psiquiatras, muchas gracias porque realmente nace un trabajo fantástico incluso me parece que es un trabajo heroico porque eh, se dedican a el órgano más complejo que existe en todos lados, que existe de hecho el órgano más complejo que existe en todo el universo conocido es el cerebro. Muy complicado, muy complicado. Entonces, eh, estoy escribiendo con él para ver si ya está conectándose en este momento. Entonces, el cerebro es bien complicado. El psiquiatra es un médico que se dedica a entender, a descubrir cuando no está funcionando de manera óptima el cerebro para poder eh, sanarlo para poder eh, darse cuenta qué es lo que no está funcionando a nivel biológico y poder eh, resolver lo que sea que tenga. Hay una serie de características, de trastornos que eh, marcan eh, que no funciona bien. El más conocido probablemente es la depresión. La depresión clínica, que es un estado en el que el cerebro no está funcionando adecuadamente, que está teniendo un, eh, un funcionamiento subóptimo y que eh, necesita muchas veces un apoyo un médico para que pueda para que pueda funcionar. De lo más común que porque nosotros sabemos que puede pasar con el cerebro es que puede haber una depresión. Una depresión clínica, una depresión del cerebro donde, por ejemplo, a veces el cerebro por una serie de circunstancias o incluso por herencia no está produciendo algún tipo de sustancia particular eh, como por ejemplo eh, serotonina que es, es de lo más común, eh, dopamina o eh, litio en el caso de que, que se usa para tratar el caso del trastorno bipolar y... Y entonces, el psiquiatra, es la, su labor heroica es justamente eh, poder tratar el cerebro y darle lo que necesita. Y es importante entender que puede ser como cualquier otro órgano. Si tu tiroides no está funcionando adecuadamente, vas con un especialista eh, y le pides al especialista que te ayude a regular la tiroides. Eh, tenemos eh, a veces como este prejuicio de, no, es que ir al psiquiatra es como estar loco. Y no tenemos ese prejuicio con los endocrinólogos, ¿no? Ir con el endocrinólogo no implica estar loco. Pues no, no nada nada de eso ni mucho menos. El entonces es simplemente reconocer que hay una parte del de cuerpo, cualquier parte del cuerpo puede funcionar de manera poco óptima y, eh, y que eso se puede ubicar, diagnosticar y se le puede hacer algo para resolverlo. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy y por favor mándanos tus preguntas ¿Qué quieres saber del de psiquiatra? Una de las preguntas más comunes que estamos teniendo, que, que, que a mí me dicen, yo soy psicoterapeuta y, y consultor en semiología de la vida cotidiana, es ¿cuál es la diferencia en un, entre un psiquiatra y un terapeuta? Y aquí es importante entender que los psiquiatras son médicos. Los psiquiatras son médicos. Y, eh, y entonces estudian, en principio, si, si solo son psiquiatras, estudian el cuerpo, o sea, el cerebro. Todos nuestros pensamientos, nuestras emociones están basados en eh, el, el herraje fisiológico que, eh, en, el que, en el que se dan los pensamientos. Los pensamientos pues, son eh, actividad el, eléctrica y química en el que tenemos en el cerebro y que eh, si no está funcionando adecuadamente el sistema eléctrico el cableado eléctrico en el cerebro pues pueden podemos tener pensamientos más negativos o pensamientos más eh, catastróficos o pensamientos más, eh, más desagradables ya tenemos aquí a nuestro invitado Fantástico, bienvenido mi querido eh, doctor Rodrigo, felicidades porque es eh, Día del Psiquiatra y bienvenido a esta sesión del día de hoy. Buenas tardes España, buenos días Ciudad de México y gracias a tu audiencia por aceptarme aquí en tu canal, eh, a mí me da mucho gusto poder compartir con ustedes pues el trabajo que venimos haciendo mis colegas eh, psiquiatras en nuestra población en general y poder responder a preguntas frecuentes, comunes, que despiertan mucho miedo con respecto a acudir a un tipo de especialista que nosotros tenemos a nuestra disposición y poder invitar a la gente a tener mayor confianza en nuestro servicio. Así es, así es, porque es un servicio súper útil. Yo estaba comentando mientras te conectabas que es un servicio tremendamente útil, heroico inclusive, el trabajo que ustedes hacen. Yo admiro mucho a los psiquiatras, eh, les agradezco mucho el trabajo fantástico que, que hacen y que es muy importante eh, comprender qué es lo que hace para poder quitarle los prejuicios. Hay tantos prejuicios que hay sobre sobre los psiquiatras que, que, que realmente nos conviene iluminarnos un poquito al respecto, ¿no? Eh, ya te presenté, ya presenté eh, y, y comenté algo muy importante, que no solo eres psiquiatra, sino que también das psicoterapia y que es importante entender la, la diferencia entre ambos, entre ambos, porque no todos los psiquiatras dan terapia psicológica y... Eh, y, y entonces, por eso, al ver a uno, es importante tener como, como expectativas eh, correctas. Y una de las preguntas más comunes justamente es esa. ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo o psicoterapeuta? Gracias por la presentación, Ricardo. Y mira, eh, a mí me gusta mucho, sobre todo a personas más jóvenes, personas que nacieron más cerca de los años 2000, es, eh, recordarles que hay historia, recordarles que eh, hay un devenir histórico, que las cosas no eran así antes Que antes de los 80 no no había dinosaurios, sino que había un devenir histórico Viene un devenir histórico desde hace algunos siglos Que lleva de pronto a esta variedad de eh, seres humanos Que nos dedicamos de distintas formas a atender los problemas de la salud mental entonces, una de las preguntas más frecuentes es, ¿qué onda con los psicólogos y los psiquiatras? Porque aquí en muchos casos quieren dar el campanazo del, del ring y poner a pelear gente, que la verdad es que en el campo del trabajo vamos mano a mano, donde muchas veces el psiquiatra eh, busca la opinión de la psicóloga para el diagnóstico, para la precisión en algún tipo de aplicación de alguna psicoterapia y para poder eh, afinar los conocimientos básicos con los cuales nosotros apuntalamos nuestra práctica clínica eh, de manera constante. Dentro de ese devenir histórico, lamentablemente mucho del estigma que tiene la especialidad, y voy a aparecer este maestro Chocho, así tú discúlpame si ahorita saco el disfraz del doctor Chapatín, pero... <risa> eh, los, la, la enfermedad mental ni siquiera se ha llamado enfermedad mental durante toda la historia de la civilización humana. El que una persona tenga un comportamiento perturbado es realmente algo moderno, es algo que, le, que derivamos sobre todo a posteriori de los derechos humanos, de la toma de la bastilla, de la revolución francesa. O sea, antes de eso eh, no hablábamos de enfermedades mentales como seres humanos, como sociedad. Había locos. Y de o, hecho, se el demonio. Oh, o gente creían que se les metía el demonio. Había muchas explicaciones porque ni siquiera sabíamos que aquí adentro el órgano sí tenía una función. Digo, cualquier persona que en el campo de batalla, piensa tú en el mundo antiguo, así las lanzas, las espadas, los espartanos, alguien le abrían la cholla de un golpe y entonces pues se veían los sesos allá adentro. Pero eh, nuestro conocimiento de. ¿Para qué servía el cerebro? También es una eh, derivación de la ciencia moderna, porque en el mundo antiguo el cerebro se pensaba que era de alguna forma un órgano relacionado con la refrigeración de los humores, con que se te enfriara la sangre. O sea, nuestro conocimiento de para qué sirve el cerebro? Es también una cosa moderna. Y cuando hablo moderno, no estoy hablando de los últimos cinco años, diez años. Lo moderno, estamos hablando del mundo moderno, aparece con la revolución francesa, aparece con la declaración de los derechos del hombre y con la, eh, digamos, formalización de la ciencia. Que tú te puedas dedicar a la ciencia sin ser visto como un brujo que necesita ser quemado en la hoguera, sino que pues es el avance de la tecnología en función de la economía, del crecimiento, de la riqueza, de las naciones. O sea, ideas muy de allá de la, de la Revolución Francesa. Y ahí es donde el que antes se encargaba de mantener con vida, en alguna situación, a personas que tenían problemas con su conducta y que está muy de cerca, muy en contacto con cómo se comporta alguien que por su comportamiento era, en esos tiempos, estoy hablando de hace más de 200 años, y hace más de 200 años sigue siendo moderno. O sea, uh -huh. ese, esa es así como esta concepción que necesito yo compartir con nuestra audiencia. Si sí es la más moderna de las especialidades y apareció hace apenas 200 años, ¿no? Así El es. que antes se hacía cargo de estar cerquita del que padecía de su comportamiento era un alienista. Porque la palabra alien que ahora la tenemos más asociada con pensar en objetos voladores no identificados, con visitantes de otros mundos, de otros planetas, ¿sí? Que dejan huevos por allí y que te saltan a la cara. Ándale, también esos eran aliens, pero alien, <risa> un alien es alguien que está ajeno a estar integrado a tu sociedad, que tú excluiste y aparte pues, no lo vas a matar, porque en muchas ocasiones es alguien a quien tú consideras familia, ¿no? Entonces, claro. de ahí viene esta noción, esta idea de los asilos. Este Ricardo, tú y yo hemos este, compartido afortunadamente una afición por los comic books, por las historietas, es durante claro. muchos años. Y entonces, si hemos leído al hombre murciélago, si hemos leído a Batman, pues entonces tenemos ahí la perversa, siniestra imagen del asilo Arkham. Arkham. Y entonces... Esta también es una idea eh, que deviene de la historia de la, del alienismo y los principios de la historia de la psiquiatría. La psiquiatría eh, moderna y la psiquiatría contemporánea, justamente por lo que lucha, es con romper, con romper y desaparecer la imagen de que una persona que padece de un problema de su comportamiento, su emoción, de su pensamiento, acabe alienado en una institución como el, el asilo Arkham. Este es uno de los grandes miedos que tiene la gente, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Que no, es que si voy al psiquiatra y si, si, si se dan cuenta que a veces estoy medio loco y ya no me dejan salir y me ponen ahí la, las famosas camisas de fuerza y entonces me encierran, no hombre, para qué y es como esta visión del doctor no para que voy que me hagan una revisión al doctor qué tal que sale, que trae que, que, que tengo algo, mejor no reviso, no y, y pero en el psiquiatra para que voy con el psiquiatra si este si sale si sale algo eh, que, que, que realmente tengo algo mal, pero mal grave en el sentido de que me van a recluir, lo cual pues es es muy poco probable en la mayoría de los casos de la gente que lo, que lo, que lo va a hacer, ¿no? Entonces, eh, y, y, y claro, y la psicología pues es de más reciente aparición, regresando a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la, la psiquiatría y la psicología? La psiquiatría tiene una relación más cercana con la medicina, en el sentido de que tienes gente gravemente enferma a la que tú pretendes... Eh reintegrar a, a una vida donde tengan un pleno ejercicio de sus derechos la psicología tiene sus raíces en la ciencia positiva, la psicología es más cercana a la ciencia que a la medicina que la medicina no es ciencia pues miren aquí vamos a hacer un poco de debate, vamos a discutirlo porque eh, el acto médico, el acto de tratar con la enfermedad y regresar a la cura lamentablemente está más cerca de la brujería que de la ciencia por eso nosotros estamos, pues es que es diferente, porque en la medicina lo que tú buscas es la cura de la enfermedad, el alivio del dolor y el acompañamiento hacia la muerte. Y en la ciencia tú estás buscando conocimientos, tú estás poniendo a prueba la, la información que tienes para ver esta búsqueda de la verdad, ¿no? tienes... Sí, al mundo, controlarlo, eh, comprenderlo, pero a nivel sí, más abstracto. Y la psicología es el estudio del comportamiento, es el estudio de la conducta. Al principio, que justo eh, el conductismo surge y se apunta a las finales del siglo XIX con Gunt. Y a partir de allí, quien tiene un conocimiento a través de experimentos de cómo se comporta un ser vivo, cómo se condiciona, cómo maneja sus sentimientos, sus emociones, cómo piensa, es un sendero paralelo y que de pronto tiene estos contactos cuando tú quieres aproximarle esta ayuda a una persona que tiene un problema con cómo piensa, con eh, la intensidad de sus emociones y con su comportamiento. Eso sigue hasta la fecha porque sí, muchos de los conocimientos básicos y científicos de los que nosotros podemos echar mano hoy día viene de la psicología. Viene de que una persona estudie psicología eh, profundice en el por qué te comportas de tal o cual manera y nos dé esa información verás Mientras que en el médico, pues, tienes tú eh, la pulsión, el jale a querer curar la enfermedad, a querer aliviar el sufrimiento y eh, acompañar a un paciente, pues, para que esté bien. Entonces, si te fijas, esa sutil diferencia genera de pronto estas... Ajá, dime. Y digamos, si una persona tiene la duda entre oh, traigo un tema, no oh, una tal vez oh, sospecho que podría traer depresión, ansiedad a un nivel ya intenso, ¿voy con el psicólogo o voy con el psiquiatra? Yo, te, yo le suelo decir a la gente, yo le suelo contestar a la gente con esta metáfora. Si yo me golpeo la pierna ¿Decido ir con un rehabilitador físico o decido ir con el ortopedista? Porque, eh, pues va a depender, ahora sí que como dice el refrán, depende el sapo la pedrada. Si no puedo mover la pierna, si me está doliendo muchísimo, pues lo que yo voy a querer es primero que me deje de doler de inmediato. Entonces quizás quiero ir al doctor, voy a urgencias. Si todavía lo puedo mover, pero me duelen ciertas circunstancias, si me duelen ciertos momentos, pues entonces quizás primero necesito saber cuál es la extensión del daño antes de someterme a un tratamiento médico. Entonces quizás me convenga primero tratar de hacer ejercicios, de sobarme, de moverme. Y entonces un psicólogo sí me puede orientar, sí me puede orientar a si necesito ir con un psiquiatra. Y un psiquiatra sí me va a poder decir, oye, ¿sabes qué? Es que ya te quité el dolor, ya disminuimos esta intensidad de estos síntomas, pero yo creo que te está haciendo falta ejercitarte, yo creo que te está haciendo falta tener una mejor relación con tus emociones, con alguno de estos pensamientos que tienes, con la forma en la que, te inter en la que interpretas la conducta de los demás, porque esto es algo donde la psicología nos ayuda muchísimo, ¿no? Pensar que estamos rodeados de opresores que nos traen perseguidos y que nos victimizan es una forma eh, en la que uno puede sufrir bastante. Y salir de esos roles y de pronto a experimentar, a tratar de interpretar la realidad de otra forma es algo que puede hacer cualquier persona que se entrene en psicoterapia, pero particularmente los psicólogos eh, clínicos hacen esta función y nos ayudan mucho. A alcanzar la recuperación funcional completa. Entonces si tú tienes esta pregunta de ¿qué tendré? ¿Por qué estaré así? ¿Tendrá que ver con esto que me pasó de chiquito? ¿Tendrá que ver creo, con la persona que elegí como pareja en mi vida? Puede que te convenga primero platicar con un psicólogo clínico. Si te está doliendo mucho, si te están dando crisis de pánico, si no duermes, si estás fracasando en tu trabajo, si temes que hay una consecuencia grave de este dolor en tu mente, puedes acudir primero con un psiquiatra. Pero eh, lamentablemente y en muchos lugares, pues va a ser basado en existencias. ¿Quién es tu eh, proveedor de un servicio de salud mental más cercano primero, no? Claro sí, claro, exacto, o los prejuicios, a cuál le tengas menos prejuicio, porque normalmente puede haber bastante prejuicios eh, frente a los dos. Sí, justamente, y una de las cosas que hacemos los psicoterapeutas cuando recibimos una persona es eh, medir la intensidad del dolor de la persona, y que eso con frecuencia da una indicación de qué tan, eh, de qué tanto hay un origen orgánico o fisiológico en el mal, y entonces que se requiere también posiblemente eh, una, un diagnóstico médico preciso para, para realizarlo, ¿no? Y a mí me ha tocado ver personas en, en terapia, y que después de la primera sesión, le digo ¿sabes que Mira, yo veo un niveles de ansiedad excesivamente altos, o niveles de depresión eh, muy importantes y muy profundos, veo mucho sufrimiento y yo te recomiendo que vayas a ver un eh, psiquiatra y a veces es lo antes posible, o sea, y yo hablo con, con, con mi psiquiatra, a veces eh, te, te mando pacientes a ti, eh, en el pasado mandaba pacientes a otros, a, a otros psiquiatras y hablaba con el psiquiatra y le dije, oye, ojalá lo pueda recibir pronto porque porque sí le está pasando muy, muy mal en un, en una, en una crisis importante. Y, y sí, entonces, esa, la, la intensidad del dolor es, es una muy buena indicación. Si el dolor es muy alto, pues puedes ir directamente con el, con el psiquiatra. Pues estamos hablando aquí con nuestro queridísimo y mi querido amigo, el doctor Rodrigo. Es, eh, Yo quiero y... mandar saludos a mi primo Arturo que está por aquí. Hola Arturo, por acá anda Germán, mi alumno. Germán Selbach. qué gusto verte por acá, no te la esperabas, ¿eh? y estamos charlando, ¿verdad, Ricardo? Así es, así es. Con Rodrigo Corona, mi querido amigo, el doctor Rodrigo Corona, el Día del Psiquiatra. Eh, muchas felicidades a ti y a todos los demás psiquiatras. Estamos viendo algunas de las preguntas que frecuentemente no, eh, les hacen a las personas. Y, y cuándo acudir con un psicólogo, cuándo acudir con un psiquiatra. Y si, y si quieren al psiquiatra, ¿nos podrías dar de una vez tus datos? Mi querido. Claro que sí. Estamos justamente, a partir del confinamiento, definitivamente necesitamos apuntalar mucho nuestro contacto en las redes, en lo digital. Total. Entonces, eh, tenemos una cuenta de TikTok. Entonces, no sé si me van a banear el video ahorita. Pero pueden buscarme en www.doctorrodrigocorona.com y de ahí pueden obtener información para redes. Ok, ok. Y eh, tenemos una cuenta en Facebook, tenemos consultorio del doctor Rodrigo Corona en Facebook, y también ahí pueden encontrar los datos para entrar en contacto. Muy bien, muy bien. Eh, Rodrigo tiene una serie de videos muy útiles, muy importantes, eh, cortitos, ¿no? Sí, naturaleza de la red que acaba de mencionar, que no voy a repetir. Eh, Ajá. Eh, muy útiles, muy prácticos, se los recomiendo muchísimo donde vienen temas específicos. Gracias, Bella Sonriente, por tus felicidades. Gracias, gracias. Es que fíjate, Ricardo, que igual que cepillarse los dientes puede prevenir una urgencia con el odontólogo, con el dentista, el que nosotros identificamos cuáles son los medios, ambientes que pueden ser hostiles para nuestra mente y que protejamos a nuestra mente, también te puede prevenir tener que ir al psiquiatra. Sí, sí, totalmente. Entonces, lo estoy empezando a trabajar de esta forma desde hace un ratito, que es, ¿y cómo me cepillo el cerebro, no? ¿Cómo, me, <risa> ¿cómo mantengo limpia mi mente? Oye, me encanta eso y podrías darnos algunas este, sugerencias de cómo... Mira, mantuvimos? por supuesto que sí. Esto es a partir de que la gente tiene miedo. La gente tiene miedo a los a los psiquiatras porque gracias a Hollywood somos personajes muy dramáticos. Somos personajes que aparecemos en las películas y nos somos este, presentados de maneras este, pues no muy agraciadas. Yo nunca he visto que el asesino en la película sea el cardiólogo o el nefrólogo... Yo siempre he visto que, que está ocultando la conspiración alienígena, pues sí, de pronto es un colega. O sea, somos pues somos este descritos en roles muy dramáticos. Entonces, pues sí, la gente muchas veces tiene miedo a acudir al psiquiatra. Entonces, eh, saludos a mi primo Alex, que se acaba de unir. Salir, saludos al hermano de Germán, que anda por acá. Hola. este La eh, onda es que muchas personas tienen miedo de que al acudir al psiquiatra vayan a necesitar medicamento. Y mucha gente tiene miedo a cualquier tipo de tratamiento médico. Entonces, ¿cómo previenes? ¿Cómo le haces para no tener que ir al psiquiatra? ¿Cómo te cepillas la cabeza? Así como te limpias tus dientes para tratar de evitar una urgencia con el dentista, ¿cómo le haces para mantener limpia tu mente y evitar ir al psiquiatra? Entonces, primero hay que entender que el cerebro sí existe. Está acá adentro y es un órgano que tiene que ver con tu relación con el medio ambiente. Esta división de pronto que nosotros podemos tener entre que existe, eh, por un lado, el cerebro y que por otro lado existe lo psicológico como un fenómeno etéreo, eso se llama dualismo. Y nosotros estamos desde hace muchos años combatiendo el dualismo. La realidad es que del órgano emanan funciones y de fenómenos sociales, de fenómenos de interacción ...vincular, de interacción social, de la interacción con las personas más cercanas... ...sí se modifica el órgano, de, de la verdad. misma manera. Entonces, pues oye, es que no están separados, ¿no? Entonces, de la misma manera que tú haciendo ejercicio pones más fuerte un músculo... ...o que si te dan un batazo, pues se te rompe un hueso... ...las situaciones ambientales a las que tú estás expuesto... ...pueden acabar dejando una secuela aquí que a veces esa huella puede transmitir, transmitirse a través de generaciones. Entonces, lo primero que nosotros reconocemos es que la violencia es inescapable. La violencia descrita por el autor Conrad Lorenz allá en los años 40, es eh, que por cualquier método se te prohíba o se te haga difícil, se obstaculice tu acceso a derechos si tú no puedes ejercer tus derechos, estás siendo violentado. Y a veces la violencia ocurre, por eso es que muchas personas que vienen de allá de mi generación. Yo te voy a platicar que a mí me criaron en los años ochentas Yo evidentemente este, parece pues, que puedo ser ostentado como un eh, representante del sexo masculino, eh, de cierto color de piel, de cierta extracción social... Y con esa educación, pues uno podría decir, oye, es que ahora se dice que todo es violencia, ¿no? La generación de cristal y estos dichos. Pues mira, es que teóricamente el hecho de que tú te llames Ricardo y que yo me llame Rodrigo y que nadie nos haya pedido nuestra opinión y que eso tenga una un vínculo social, se le llama violencia primaria. Nadie te preguntó cómo te querías llamar. Y en otras culturas, en otras civilizaciones, uno sí elegía su nombre de adulto. Entonces, por ejemplo, ahora se habla de cuál es tu derecho de pronto a cambiar tu acta de nacimiento cuando te haces adulto Y este es el ejercicio de un derecho que pues, se está discutiendo este, sobre la mesa hoy día Entonces, esto estoy hablando de, de un extremo De cómo llevar la definición de violencia a un extremo Pero en nuestra vida cotidiana hay pequeños lugares donde no se permite que tú ejerzas a plenitud tus derechos Esto te puede estar pasando con la persona con la que elegiste vivir, con tu pareja. Esto puede estarte pasando en la interacción con tus hijos adolescentes. Esto te puede estar pasando con tu jefe o a quien le rindes cuentas en la forma en la que tú te eh, ganas tu vida. Esto te puede pasar en la interacción con tus usuarios. Entonces, eh, el aprender a cómo ejercer mejor nuestros derechos a través de la comunicación y del ejercicio pleno de nuestras emociones como el enojo, o como la ansiedad es parte de estos este de estas primeras medidas preventivas que yo estoy proponiéndole a la gente para que no necesiten venir al psiquiatra porque yo entiendo que da miedo ir al psiquiatra y yo entiendo que no quiere recibir chochos y yo entiendo yo tampoco quiero que, que, tener que estar haciendo eso constantemente porque no me doy abasto no o sea de veras yo soy lo y lo paradójico no de, de que el ambiente que nosotros psiquiatras, psicoterapeutas hacemos nuestro trabajo de mantener la salud mental de, de los demás el, eh, es en el, el, la que prescinden de nuestra ayuda y prescinden de nosotros yo le digo a mis a mis a mis pacientes mi propósito es que no me necesites lo más pronto posible mi propósito es de que esta, esta ayuda que yo te estoy dando ahora te la des tú a ti mismo de, de esa manera y me encanta tu visión de, de, de a través de las redes dar esta información para incluso ni siquiera tener que llegar a ese, a ese punto. Tienes Nunca. un cerebro y eres responsable de él, entonces puedes cuidarlo, puedes cuidar a tu cerebro. Entonces puedes dosificarte descanso, puedes dosificarte horas de sueño y esto es muy difícil. O sea, pero ese es el limpiado, ese es el cepillado de la mente. ¿Cuántas horas de sueño te estás dando? ¿Cuánta información te estás metiendo que te ensucia la mente y luego te la estás limpiando? ¿Cuántas noticias te hacen sentir impotente y sin embargo las sigues consumiendo? Sí, te evocan emociones negativas y frustración y enojo o tristeza. Y diario, ahí hay gente que está diario alimentando alimentando eso y sin realmente poder procesarlas y, y nada más sufriéndolo, ¿no? O, o, o, o series o películas donde hay grados de violencia que, que la persona no puede eh, realmente eh, procesar adecuadamente. Entonces, estamos tensos todo el día y luego vemos una, una película, una serie de, de, de mayor tensión y entonces me siento más tenso y, y, y, y bueno, pues eso. eso Así lo, es. Eh, va, y luego cómo lo limpiamos Porque, porque eh, la forma en la que podemos limpiar nuestra mente Es en primer lugar con el ejercicio físico En segundo lugar Dedicando unos minutos a la relajación, a la meditación Unos minutos al día O un minuto cada hora A limpiarte la mente y ponerla de nuevo en orden está muy... esa... Un minuto cada hora Un minuto cada hora un minuto cada hora, haz un alto, respira, agradece lo que estás viviendo en este momento porque eh, <ríe> la vida sí se va a acabar amigos, sí van a descansar un día. Y recordar cada día que estás vivo y recordar cada día que estás disfrutando cosas es algo que es digno de agradecerse. Yo, por ejemplo, yo puedo agradecer estar aquí contigo el día de hoy, Ricardo, porque somos amigos desde hace muchos años. Entonces, cada que yo tengo la oportunidad de platicar contigo un ratito, pues oye, yo lo agradezco. Agradezco poder compartir esto que he aprendido después de... Yo llevo 20 años dedicado a la psiquiatría. Y la gente pregunta, oye, ¿y curas a los pacientes? ¿Puedes dar altas? Como cualquier rama de la medicina, hay casos más graves que otros. Hay casos crónicos, hay casos de muy mal pronóstico, hay casos muy difíciles. Pero claro que hay casos donde das altas, Donde puedes dar la medicina un tiempo Quitar la medicina y ayudar a la gente a Que tenga una recuperación funcional completa Claro que hay casos así Entonces acércate a preguntar más Acércate a platicar Porque eh, no es como dicen en las películas No es como sale en las series No es como viene en los artículos Los psiquiatras somos gente como yo los psicólogos son gente como tú Ricardo, bebemos café, tenemos los problemas cotidianos de cualquier persona a veces a nosotros nos cuesta trabajo aplicar lo que predicamos y ese secreto de ser congruente en lo que nosotros dictamos de pronto se convierte en una pasión de vida de que lo que yo te digo en la consulta trato de aplicarlo en mi vida cotidiana y entonces veo que me funciona y luego te comparto el tip Sí, exacto, eso está, eso me encanta, esa visión y de la naturalidad de que finalmente eh, somos humanos. Y también existe luego ese prejuicio, ¿no? De, de, no sé si también en los psiquiatras, pero se dice mucho en los psicólogos, ¿no? Si los psicólogos son los que más locos están o, o solo los locos estudian, estudian psicología, ¿también hay ese prejuicio entre los psiquiatras? Más bien, Fred. Uf, mira, es que existe. A esto en general se le llama estigma Ricardo. Uh -huh. El estigma es toda esta construcción que se tiene de pronto de cómo tenemos que amoldarnos con eh, cierto comportamiento y ciertos estereotipos en relación a eh, los trastornos de la salud mental, a la llamada antes hace siglos locura, ¿no? Entonces eh, es como hablar de prejuicios. Y sí, por supuesto que hay muchas personas, por ejemplo, que deciden en una resistencia, a existen estas historias de que en vez de acudir a terapia se meten a estudiar psicología para entenderse mejor. Y yo creo que está plenamente justificado. Yo creo que eso está... Es aceptable. Si es una primera aproximación para que tú inicies un sendero de autoconocimiento, el meterte a estudiar psicología, yo lo aporto. Yo estoy a favor de eso. Yo, yo apruebo esa conducta. Siempre y cuando efectivamente seas congruente y después sí vayas a terapia. Porque eso es parte de cualquier formación psicológica. Claro, exacto. La medicina atrae, la medicina en general, Ricardo, atrae a muchas personalidades que por su forma de ser no son muy buenas cuidando su salud. Sí, eso siempre me ha parecido la paradoja más, de las paradojas más grandes. Ahora lo vemos menos, pero antaño era muy frecuente ver al endocrinólogo obeso o ver al cardiólogo fumando en la consulta o viendo al ginecólogo misógino. O sea, esta contradicción, esta paradoja, pues parece hasta taoísta, ¿no? Entonces, dentro de esa contradicción, mira, te voy a contar una historia, una anécdota muy chistosa. El fundador del Instituto Nacional de Neurología acá en México, el doctor eh, Manuel Velasco Suárez, primero se enfermó de un evento vascular cerebral, el fundador de Neurología, y después falleció de un astrocitoma inoperable. O sea, estas es como paradojas estas son paradojas ineludibles, ¿no? De pronto, este, como dice el dicho? Que en casa de Herrero hasta de palo. Sí, claro. Exacto, ¿no? Entonces, y... sí, hay, hay, hay muchos médicos que pueden tener problemas de salud y hay muchos psiquiatras que pueden tener experiencias desagradables con consumo de sustancia, con fallas en el autocuidado y con enfermedad mental. Sí, pues lamentablemente sí vas a encontrar de pronto esas anécdotas. Pero justo el ser experto tiene que ver con que conozcas a estos demonios y los puedas vencer. Así es, así es. En particular, por ejemplo, los los psicólogos, eh, yo creo que la mía en que sí hemos trabajado en nosotros mismos, y psicoterapeutas, ¿no? Tú también como psicoterapeuta, psiquiatra, psicoterapeuta, la mía en que hemos trabajado en nosotros mismos y hemos visto estos demonios, fantasmas, actitudes disfuncionales, sistemas, lo que le como le quieras llamar, y los hemos ido resolviendo dentro de nosotros, esa experiencia sí es única y valiosa para poder compartirla con las, con las demás personas. ¿no? Oye, mi querido Rodrigo, y, y otra pregunta, qué básica, que, que es muy frecuente, ¿qué enfermedades tratan los psiquiatras? Hablamos de trastornos. Porque la enfermedad está más cercano al modelo de enfermedad descrito por el doctor Virchow a principios del siglo XX, o Virchow, disculpen, no, no tengo una excelente pronunciación del checo, pero eh, es la concepción anatomofisiológica de la enfermedad donde tú atribuyes eh, la aparición de una enfermedad a una causa como un bicho, como una infección. O sea, si hablamos de la enfermedad COVID-19, a ver si no nos etiquetan también el dedo por haber dicho esto anterior. Eh, se le llama enfermedad porque nosotros identificamos un agente infeccioso. En psiquiatría hablamos de trastornos pues porque esta dualidad entre qué ocasiona lo que nosotros estamos viendo como una conducta eh, disfuncional, pues puede tener que ver con agentes ambientales, sociales, psicológicos o aspectos inherentes a la condición del sujeto como su genética su biología, su exposición a otras cosas que hayan dejado secuelas como drogas. Entonces, hablamos de trastornos más que de enfermedades y hablamos de los trastornos. Del curso, velocidad y contenido del pensamiento, hablamos del afecto, los trastornos del afecto, y hablamos de las conductas, de los trastornos de la conducta. Entonces, cuando hablo de los trastornos del curso de la velocidad y del contenido del pensamiento, aquí es donde viene la reina de las enfermedades psiquiátricas, que es la esquizofrenia. Una enfermedad relacionada con un trastorno del neurodesarrollo, de cómo se le formó la corteza cerebral a ese sujeto, que va a alterar el contenido de su pensamiento, el curso de su pensamiento, y por supuesto va a afectar su conducta. En el caso del afecto, Aquí es donde tenemos los trastornos de ansiedad, los trastornos eh, relacionados con la depresión, los trastornos de agotamiento, de fatiga, los trastornos donde hay fluctuaciones extremas en el estado del ánimo. El día de ayer, 30 de marzo, eh, se conmemora el día del trastorno bipolar, antes llamada enfermedad maníaco-depresiva. Y entonces ahí está trastornado el afecto, el cómo se coordina el afecto con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y en los trastornos de la conducta, la principal forma en la que se trastorna la motivación y la conducta en el siglo XXI, creo que puedo afirmarlo con certeza, tiene que ver con la dependencia a sustancias y otras conductas adictivas. Entonces, las dependencias a sustancias y a otras conductas también es campo de acción del psiquiatra. Pero también hay otras conductas como las compulsiones, como justamente no poder eh, controlar la violencia como problemas de interacción con otras personas, los tics. Estas son, este es el campo de acción que tenemos los psiquiatras. Muy bien, muy bien, mi querido Rodrigo. Pues se nos va terminando el tiempo. Eh, te voy a estar invitando posteriormente a que tengamos muchas más eh, programas, muchas más pláticas, tantos temas que, que podemos tratar. Hemos hablado del tema de la, de la masculinidad, por ejemplo, ¿no? Tienes claro. Tienes tú, eh, compártenos un poquito, tienes tú eh, grupos, tienes tú un curso eh, en este momento. Tengo un abanico de servicios ahorita, Estoy, tengo una página de, tengo una página de internet, son no tan noventero eso, tengo una página web nueva, ustedes me pueden encontrar en eh, www.drrodrigocorona.com Ahí está el dominio, ahí pueden encontrar información sobre mi abanico de servicios. Yo me dedico a la consulta psiquiátrica desde hace 20 años, entonces doy eh, consulta psiquiátrica individual, naturalmente en línea y presencial. Yo estoy en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, cerca del eh, nombrado Parque Hundido. Es el Parque Luis G. Urbina, pero todo el mundo lo conoce como el Parque Hundido. Esos han sido mis, mis andares durante más de 15 años. Eh, yo me dedico también a la psicoterapia. Eh, a antaño, antes de la revolución, en los noventas, de los avances en neurociencia, la mayor parte de los psiquiatras estudiaba alguna rama de la psicoterapia, particularmente el psicoanálisis. Eso se le llamaba psiquiatría dinámica. Yo soy adherente al pensamiento de que uno tiene que complementar sus estudios. Entonces, yo, yo estudié psicoterapia, yo tengo una maestría... ...en psicoterapia individual y grupal por la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica Grupal, la AMPAG. Entonces, eh, hago y practico la psicoterapia individual y la psicoterapia de grupo. En este momento estoy promocionando, estoy tratando de eh, invitar valientes que quieran trabajar en terapia de grupo conmigo... ...porque es una excelente herramienta para obtener cambios en la personalidad con, con rapidez, con efectividad... Y a un costo más accesible. Entonces estoy invitando a muchas personas, a los valientes que se quieran unir conmigo en esta búsqueda. Yo eh, me gusta hablar, entonces me gusta compartir conocimientos, me gusta eh, compartir esta pasión que tenemos nosotros por estos eh, hallazgos. Entonces doy conferencias y eh, hago psicoeducación, comparto estos contenidos y eh, pues... Finalmente, pues últimamente me he estado dedicado a, a, a difundir información de salud mental en mis redes. Entonces, pues síganme primero ahí en esa página. Ahí hay una forma de que me puedan ustedes seguir en eh, Facebook, en el consultorio del doctor Rodrigo Corona, y en otras redes que ustedes conocen. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi querido Rodrigo. Sigan a Rodrigo, doctor Rodrigo Corona, en, así lo pueden encontrar en las redes. Y... Eh, y atiendan este llamado. Si tienen cualquier duda, contáctenlo, vayan a una sesión, vayan a una sesión grupal. Las sesiones grupales son muy poderosas. Yo los he experimentado, he sido participante, he conducido eh, terapias grupales. Es extraordinariamente potentes y, y además generan un, un ambiente, una solidaridad, una... Eh, integración grupal, un apoyo, una contención grupal magnífica. pues ¿Y si me no... permites, eh, quiero decir dos cositas más y si pues, no es abuso a Ricardo, adelante, si me lo claro. permites. Fíjate que me dijeron el otro día en mi, en mi Facebook, en mi, en mi página, yo hablo de la salud mental masculina y entonces me dijeron, ¿qué es ese invento? Y entonces... Pues mira, yo creo que vivimos en tiempos de una acelerada transformación social donde podemos poner a todo el mundo a hablar de si un comportamiento masculino es aceptable, correcto o no. Estamos a... Eh, voy a fechar este evento que estamos teniendo tú y yo. Hoy estamos a 31 de marzo. Sí, ¿verdad? Sí. 31 de marzo del 2022 y yo creo que en los últimos dos o tres días todo el mundo se puso a hablar de cierto evento en un eh, televisado internacionalmente que nos puso en la polémica de qué comportamiento es el correcto en el siglo XXI para un caballero que está este, ejecutando un acto de violencia en televisión internacional en un contexto totalmente inapropiado. Entonces, ustedes saben de qué estoy hablando y si no, pues échense una investigadita. Pero el, el hecho es que esta discusión de cuál es el, la ejecución de nuestro rol uh -huh. en el género masculino, eh, es un motivo de pensamiento y de reflexión para todos nosotros, y no se debe de quedar en el aire, hay que aterrizarlo, porque los hombres existimos, tenemos derechos, y no nada más este, somos opresores, también nosotros este, en muchas ocasiones también somos oprimidos. Entonces... Tenemos obligaciones, tenemos derechos y tenemos necesidades. ¿Cómo podemos acercar la salud mental a los hombres? Entonces, este ha sido el motivo de uno de mis grupos de trabajo. Ayer trabajamos de las nueve y media a las once de la noche porque nos ponemos a discutir esto, porque asumir nuestra responsabilidad, que a nosotros nos toca cuidarnos y no podemos delegar el cuidado de nuestra salud a nuestras mujeres, pues eso también ya es del siglo XXI. Esto es del eh. siglo XXI. Yo no puedo esperar que una mujer me lleve de la manita al doctor siempre. No. Yo tengo una responsabilidad de cuidarme. Entonces compartir esto es algo que yo he estado promoviendo. Eso, este es uno de mis trabajos. Y eh. descubrimos algo sorprendente, Ricardo, de lo que me gustaría platicarte la próxima vez que tengas tú a bien invitarme. Eh, eh. Descubrimos que platicar de estas cosas, pues le llamó mucho la atención a las mujeres. Entonces... Eh, hemos estado teniendo eh, mucho la solicitud de hablar un poquito más sobre interacción en pareja uh -huh, uh -huh. Entonces estamos trabajando en un taller eh, sobre los cuatro jinetes del apocalipsis de la comunicación uh -huh. Escritos por el doctor John Gottman para trabajar mejor la comunicación de pareja Entonces uh -huh. es, es un momento muy emocionante en mi carrera Sí, sí, sí, qué bueno, me encanta, te felicito, ya lo platicamos, a ver si en un programa posterior eh, hablamos sobre ese tema, la salud mental en los hombres, que, eh, bueno, por las razones que sean, pero solemos estar bastante rezagados los hombres en cuanto a salud mental, emocional eh, y de, y de conciencia, Comparado en con la generalidad de las, de las mujeres y me encanta esta propuesta que tú tienes y que llevas a cabo para, para educarnos y para entender la, lo que es ser hombre de otra manera, ¿no? las nuevas masculinidades o como, le, como le, le queramos llamar, entonces claro que sí, adelante por favor, eh, busquen al doctor Rodrigo Corona en sus diferentes redes y, y, y realmente es un personajazo, tengo la fortuna de conocerlo a nivel personal y de, eh, y de tener muchos años de, de historia compartiendo diversiones con, con los juegos de rol y, y con otras cosas. Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la audiencia por escuchar, también los invito a que me sigan en mis redes, Ricardo de la a sus órdenes, tengo más de 100 programas gratuitos en YouTube, muchos de ellos están en Instagram Live. Eh, el último del de, día de ayer sobre sobre este evento que ocurrió en los Óscares, si quieres escuchar una reflexión eh, importante, profunda, ahí la puedes encontrar. Y eh, nos vemos en la siguiente la siguiente vez, espero verte muy pronto mi queridísimo Rodrigo, un abrazo gracias por tu generosidad Ricardo gracias por la oportunidad de la invitación y sin duda alguna estaremos trabajando en eh, seguir en contacto con nuestros amigos por aquí seguro un abrazo grande, felicidades, disfruta festéjate porque te lo mereces y felicidades a todos los psiquiatras mi más profunda admiración y mi más profunda gratitud muchas gracias hasta Cuídense la próxima.